Podemos analizar a continuación lo que ocurriría en un dilema del prisionero repetido y la posibilidad de adoptar estrategias condicionadas al comportamiento del otro. Así, en un dilema del prisionero, dado que ambos jugadores tienen una estrategia dominante, la no cooperativa, el equilibrio de Nash será único y en el que cada uno de ellos obtendría un pago inferior al que podría haber obtenido si ambos hubieran cooperado. Si el juego se desarrolla durante un número finito, predeterminado, de partidas, los jugadores seguirán sin tener ningún incentivo para cooperar. Pero en los dilemas del prisionero repetidos, no existe una regla óptima de comportamiento que sea independiente de la estrategia desarrollada por el otro jugador. En realidad, los jugadores no se encuentran en un conflicto total de intereses, de modo de que lo que es bueno para uno es malo para el otro y viceversa, como ocurre en una partida de ajedrez, donde lo lógico es pensar que el otro está actuando siempre en su beneficio y lo hace en contra de nuestros intereses, lo que facilitaría la toma de decisiones. En el dilema del prisionero, ambos podrían, por ejemplo, obtener el pago de la mutua cooperación, que es mayor que el de la mutua defección. Vamos a suponer que los individuos pueden utilizar, por tanto, estrategias condicionadas, según las cuales podrán actuar en la segunda etapa, en función de cuál haya sido el comportamiento del otro jugador en la primera etapa. Para verlo, vamos a utilizar un ejemplo empleado por Subic en el año 82, en el que presenta la representación matricial de un dilema del prisionero, como la de esta figura. En este juego, en una etapa, la estrategia dominante de ambos jugadores es no cooperar, NC, por lo que existirá un único equilibrio de Nash. Supongamos ahora que este juego se va a desarrollar durante dos etapas. Ambos jugadores se enfrentarán al mismo juego en dos ocasiones consecutivas. Las distintas estrategias que puedan llevar a cabo consistirán en una acción para la primera etapa, cooperar o no cooperar, y otra acción para la segunda etapa esta segunda acción puede estar condicionada a lo que el otro jugador hizo en la primera etapa o no. Así una posible estrategia no condicionada sería CCC que leeríamos como cooperar en la primera etapa y cooperar si el otro lo hizo en la primera etapa y cooperar si el otro no lo hizo en la primera etapa. Es decir, cooperar siempre independientemente de lo que el otro haya hecho. Una estrategia condicionada sería, por ejemplo, c, cnc, que interpretaríamos de la siguiente manera, cooperar en la primera etapa y después cooperar si el otro lo hizo en la primera etapa y no cooperar si él no cooperó. La matriz de pagos correspondiente sería esta de aquí. Aunque aparecen cuatro equilibrios, como se puede apreciar en la figura, todos ellos implican que ninguno de los dos jugadores cooperará en ninguna de las dos etapas. En efecto, si nos fijamos en las estrategias que conforman los equilibrios, ambos jugadores comienzan no cooperando. Después, la acción que tomen en la segunda etapa puede estar condicionada o no. Vemos que un equilibrio se corresponde con la estrategia de los dos jugadores de no cooperar en ningún caso, por lo que no cabe duda de que lo van a hacer. En otro equilibrio, ambos siguen la estrategia condicionada de cooperar en la segunda etapa, si el otro lo hizo en la primera, y no cooperar si no lo hizo. Como ninguno cooperó en la primera etapa, ninguno lo hará tampoco en la segunda. Finalmente, hay otros dos equilibrios en los que uno sigue esta estrategia condicionada y el otro actúa conforme a la estrategia de no cooperar nunca. Por consiguiente, como resultado, en el equilibrio ninguno de ellos cooperará. Como muestra la teoría, y hemos visto en este ejemplo, por tanto, en cada etapa hemos de esperar que no se produzca la cooperación si se conoce el final de un juego repetido un número dado de veces. Sin embargo, la intuición nos indica que no siempre se cumple este comportamiento de los individuos, dado que la so solución que se alcanza es la más desfavorable para ellos. En efecto, si los jugadores decidiesen cooperar, obtendrían mejores resultados. En un juego repetido, si existe más de un equilibrio de Nash, puede ocurrir que existan equilibrios de Nash perfectos en sus juegos que incluyan en alguna etapa combinaciones de estrategias que no sean un equilibrio de Nash. Consideremos el juego siguiente representado en esta figura en el que el jugador número 1 puede optar por las estrategias A, B y C, mientras que el jugador número 2 tiene a su disposición las estrategias X, Y y Z. Se trata de un juego en dos etapas, es decir, que van a jugar dos veces. Los equilibrios de Nash con los que cuenta este juego son B, Y y C, Z, como se puede apreciar a continuación en la figura, cuando subrayamos en la matriz los pagos correspondientes a la estrategia óptima de cada jugador, dada la estrategia del otro. Analizada la matriz de pagos, se constata que la combinación de estrategias AX ofrecería muy buen resultado, desde luego, conjunto para ambos individuos. Aunque individualmente pudieran obtener mejores pagos, pues podrían llegar a tener un pago de 6 individualmente pero sería a costa de que el pago del otro fuera cero. No obstante, lo que está claro es que la combinación de estrategias AX es tanto individual como colectivamente mejor para ambos individuos que los equilibrios de Nash del juego, aunque dicha combinación de estrategias no constituye en sí misma un equilibrio de Nash. En este caso, podemos hacer algunos supuestos acerca del comportamiento de los jugadores, dando por sentado que en la última etapa van a jugar un equilibrio de Nash de los dos de los que disponen. Por ejemplo, podemos imaginar que si en la primera etapa van a ser capaces de jugar la combinación de estrategias AX, en la segunda etapa jugarán el equilibrio de Nash bueno, es decir, el mejor de los dos, BY en el que ambos jugadores obtienen mejor pago que en el otro, mientras que si no son capaces de coordinarse para obtener esa combinación de estrategias que les reporta a cada uno de ellos un pago de 5, el equilibrio de Nash que jugarán en la última etapa será el que llamamos malo, es decir, CZ. Bajo ese supuesto, el juego en su conjunto considerando la suma de los pagos que percibirían ambos individuos en las dos etapas de las que consta el juego, quedaría de la forma que recoge la figura. Ahí está. Como se puede apreciar, en la resolución de esta nueva matriz que recoge la suma de los pagos de ambas etapas, bajo los supuestos realizados, aparece un equilibrio de Nash perfecto en sus juegos que implica jugar en la primera etapa a X, que es una combinación de estrategias que no se corresponde con ningún equilibrio de Nash del juego original. Podemos encontrar, por tanto, como vemos en la figura, en los juegos repetidos en los que existe más de un equilibrio de Nash en la formulación del juego para cada etapa, equilibrios de Nash perfectos en sus juegos que impliquen no jugar un equilibrio de Nash en alguna de sus etapas. A diferencia de lo que ocurre con los juegos repetidos, un número de repeticiones finitas conocidas, cuando el juego se repite durante un número de veces indefinido es posible que emerja la cooperación. El hecho que hace posible que surja la cooperación es la posibilidad de encontrarse en el futuro. El trabajo, sin duda, más citado en la literatura acerca de las posibles estrategias que se pueden seguir en una situación de un juego repetido, un número infinito o indeterminado de veces, es el de Axelrod. En sus artículos de los años 80, publicó los resultados de torneos informatizados del dilema del prisionero repetido. En ellos buscaba identificar las condiciones bajo las cuales ...puede emerger un comportamiento cooperativo en ausencia de un poder central que lo imponga. Analizando detalladamente las estrategias propuestas. En este torneo, la estrategia que salió vencedora es la remitida por Anatole Rapoport, Conocida en la literatura como tit for tat o ojo por ojo podríamos traducir al castellano. Según esta estrategia, en el primer juego la acción que, que elegimos es la acción cooperativa y en el resto de jugadas, haremos lo que el otro jugador hizo en la jugada anterior. De esta forma, si se encontraran dos jugadores que siguiesen esta estrategia, en cada jugada se encontrarían en la situación de equilibrio mutuamente cooperativo. Si por el contrario, ante nuestra cooperación, el otro decide no cooperar, nos traiciona, buscando obtener así la renta del freerider, en la siguiente jugada obtendrá nuestra respuesta no cooperativa ojo por ojo. El éxito de la estrategia TIT FOR TAT se basa en su capacidad para diferenciar a sus oponentes y adaptarse a ellos. También porque resiste a la explotación. Si el otro no coopera, yo le respondo no cooperando y responde positivamente con cooperación a la cooperación. De hecho, el propio Axelrod describe sus virtudes como una combinación de bondad, represalia, olvido, perdón y transparencia. La bondad le previene de meterse en problemas innecesarios. El carácter de represalia desanima a la otra parte de persistir en la defección. La capacidad para olvidar y perdonar ayuda a restaurar la mutua cooperación. Finalmente, su transparencia la hace comprensible para el otro jugador, promoviendo, por tanto, la cooperación a largo plazo. Además, el hecho de tomar represalia rápidamente en la jugada siguiente añade fuerza a esta estrategia frente a otras opciones o experimentos en los que se pospone esta actitud para otro momento posterior. Vemos por tanto que a diferencia de lo que ocurre en los juegos repetidos un número finito de veces, si las interacciones son infinitas o al menos se desconoce cuándo se llegará al final, es más posible que surjan equilibrios en los que los individuos implicados actúen de manera cooperativa.